Los saludamos al ministro. Buenas noches, ministro. Un gusto tenerlo esta noche acá en el programa en portada. Y quiero comenzar preguntándole en relación a la situación de las arcas del Estado. Hace un tiempo atrás el anterior ministro de Economía decía que dejaba al gobierno con 17 mil millones de bolivianos, que no había motivo para preocuparse. Sin embargo, usted en sus primeras intervenciones ha hablado y ha dicho que esto no es así que apenas hay 4 mil millones de bolivianos, si no me equivoco, ministro. ¿Nos puede explicar cuál es la situación en este momento del Estado boliviano, de la economía del Estado boliviano? En primer lugar, eh, muy buenas noches, eh, Tufi. Gracias por la invitación a tu programa en portada, P.A.T. Eh, como bien tú lo señalabas, eh, es cierto, eh, el, la situación con la que nos ha dejado el anterior gobierno de facto ha sido distinta a la que ellos han señalado en términos de que decían que teníamos 17 mil millones de bolivianos para afrontar la situación, el manejo del manejo del Ministerio de Economía, de la Economía, cuando en realidad solamente nos han dejado con 4 mil millones. Obviamente decían que teníamos... 17 mil porque tenían 6 mil millones en cuenta, más o menos los sueldos y salarios son 3 mil millones y algo más. Entonces, al irse, antes de pagar, hizo esa declaración cuando ya se fue y estaba pagado el sueldo, o sea, esa plata ya no había. Y el remanente hay que buscarlo, hay que buscarlo con financiamientos, créditos, y eso es una gestión nueva que hay que hacer, hay que... Hay que volver a contactar a, las, a los organismos o ver el financiamiento interno y eso nos va a llevar seguramente tiempo para gestionarlo pero lo estamos haciendo de manera eh, rápida con celeridad y eso nos va a permitir eh, cerrar, el, cerrar el año o sea, esos recursos no habían para que los gestionemos que, que eso depende de una celeridad es otra gestión es otro tratamiento. Los recursos exactamente nos han dejado con 4.200 millones y algo más. Y, al, y, y eso, y algo menos. No más. Ministro, esos 4.000 millones de bolivianos se alcanzan para qué? Hasta fin de año, ¿cuánto se necesitan para cubrir los compromisos básicos del Estado boliviano? Bueno, necesitamos como una cosa de 12.000 millones, ¿no? Para cerrar el año. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer la, las gestiones, tanto de crédito interno, aquí dentro de, la, de los mecanismos que cuenta el Ministerio de Economía y también gestionar algunos eh, recursos externos, pero tengan la seguridad que lo vamos a cerrar, porque ya tenemos muy avanzadas las conversaciones para lograr esos recursos y entonces lo estamos tomando con la seriedad de vida eh, estamos trabajando todos los días desde las 7 de la mañana estamos terminando las jornadas a las 11 de la noche ese es el ritmo de trabajo Tufi y obviamente eso tiene que verse reflejado en que la población no sienta que, que no tiene los recursos ¿no? entonces el Ministerio de Economía garantiza de que hasta fin de año vamos a tener cubiertos los sueldos salarios, aguinaldos como eh, eh, lo ha hecho siempre el, cuando ha estado el ministro de Economía en, y ahora nuestro presidente el licenciado Luis Arce Catacora Ministro Montenegro eh, cuando usted habla de buscar las fuentes de financiamiento a nivel interno implican las AFPs qué instituciones o organismos son a los que se ha recurrido y a nivel externo ya hay algún algo concreto en relación a algún organismo internacional para este fin Sí, hay algunos, a nivel externo tenemos algunos créditos eh, AFD, BIT, Banco Mundial y crédito interno, podemos gestionar alguna línea con el Banco Central, pero eh, eh, tenemos también la posibilidad de recurrir al financiamiento interno, eh, pero lo vamos a hacer de, de la manera más expedita la que no conlleve, digamos, un mecanismo burocrático o, o que tenga dilación en términos de, de los procesos para poder conseguir estos recursos. Por lo tanto, las fuentes que ya hemos visto están aseguradas y la, las vamos a utilizar ¿no? para cumplir el año. Pero no solamente eso, nos estamos también perfilando para el, tercer, para el primer trimestre, para los tres primeros meses, y eh, no estar eh, otra vez eh, sufriendo de esta manera sin, sin tener los recursos eh, exactos ¿no? entonces estamos confiados de que nuestra gestión, nuestras conversaciones tanto con organismos internacionales como con eh, el crédito interno lo vamos a solucionar pero también va a venir el tema de que vamos a en, en inyectar con los bonos eh, eh, capacidad de generar demanda y también vamos a eh, pensar en una idea de generar crédito para la parte productiva porque si solamente inyectamos plata a, en la demanda y no ayudamos a la parte de la oferta, entonces la demanda va, va a buscar comprar pero la oferta no va a reaccionar entonces las dos cosas tenemos que inyectar a ambos lados y todo eso es Recursos. Entonces te das cuenta ministro que, para... que ir dando sí. oferta y demanda. Sí, el eh, ministro, para encarar esta crisis que es tan profunda, la económica, generar empleos y todo lo demás, hay quienes decían durante la campaña que se necesitaban unos 5 mil millones de dólares y tendrían que ser financiados por organismos internacionales. ¿Usted cree que ese es el monto que se necesita? ¿Cuánto es lo que hay que buscar para encarar, encarar esta crisis tan profunda? con qué organismos internacionales, en qué condiciones y cuánto se puede endeudar Bolivia aproximadamente? Bueno, a ver, eh, buscar los 5 mil millones de golpe no, no, no, no creo que sea una tarea, o sea, no sea una idea, un objetivo, digamos, serio, claro. Nosotros vamos a ir buscando en función de los proyectos que tengamos, de las necesidades de de financiamiento, creemos que también la economía va a recuperar y también la recaudación ahí tenemos que también eh, poner nuestros nuestras balas, nuestros dardos para que eh, pueda, podamos conseguir los recursos la, se normalice también la la cultura tributaria volvamos a recuperar los niveles de recaudación que eh, estábamos acostumbrados a lograr cuando la economía se vaya normalizando y también ahí tengamos una fuente de recursos porque no podemos vivir todo el momento buscando créditos, tanto internos y externos. Tenemos que volver a normalizar la generación de ingresos tributarios y también ingresos de ventas por minerales o eh, la parte de hidrocarburos. Entonces, cuando esto ya empieza a normalizarse, bueno, la necesidad de ir a recurrir a más créditos tal vez tenga que disminuir, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que si yo pienso no vamos a hacer nada por el lado tributario, entonces sí tendría que hacer las sumas y restas para llegar a los 5 mil millones, ¿no? Hablando Pero de nuestro problema, el déficit fiscal, la la, pues, la la se hablaba de que Bolivia sí. podía terminar con un 12% hasta 15% de déficit fiscal. En ese sentido, ¿cómo cree usted que se debería manejar este tema a partir de ahora? Que es alto, obviamente, debe ser uno de los más altos de, de, de la historia. Muy bien, la, la austeridad es una de las ideas eh, centrales que ha planteado el presidente, Luis Arce nosotros vamos a ir estudiando algunas alternativas de ir optimizando muchas líneas de egreso. Hay, que, hay ítems que están ahí flotando, que no se utilizan. Entonces hay que ir optimizando algunas líneas de gasto que probablemente no sean necesarias. Y de esa manera vamos a ir eh, eh, generando un ahorro, ¿no? O sea, si generamos ingresos por el lado tributario y también va, por el lado de los negocios, se... estamos generando eh, de alguna manera ahorros, entonces la, la brecha de financiamiento de déficit fiscal va a ir disminuyendo. Entonces, la idea de la austeridad es una idea que la vamos a implementar. Ya les vamos a estar dando algunas eh, eh, noticias y primicias al respecto, no quiero adelantarme, pero sí vamos a ir con la idea de ir eh, a, eh, minimizando esto, sabemos que hemos estado en un periodo de pandemia, pero a pretexto de la pandemia se ha elevado esto y no hemos visto los resultados, no ha habido pruebas, eh, los laboratorios se han implementado, los respiradores no están, entonces, tiene que haber en este momento una, un ajuste en esa línea para eh, que el gasto sea efectivo, pero también tenemos el ahorro necesario y estos niveles de déficit vayan disminuyendo paulatinamente. Hablando de las primeras medidas que se han anunciado, el bono hambre se va a pagar a comienzos de abril. ¿Cómo, por qué días y hasta quiénes alcanza, ministro? Bueno, a ver, el, ¿de dónde sale el bono contra el hambre? No? La ley 1330, que fue aprobada este año, pero que no fue eh, operativizada por el gobierno de facto, establecía de que eh, los beneficiarios del bono contra el hambre eran los, eh, aquellas personas que eran independientes, registrados en las AFPs, pero que no habían podido trabajar, beneficiarios del juan azurduy discapacitados los beneficiarios del bono universal y no videntes. todos este, todos estos beneficiarios llegan a ser más de 4 millones de, de personas que van a ser eh, que, van a, que van a recibir el bono contra el hambre y nosotros estamos, estamos eh, más o menos visualizando pagar en las primeras semanas de diciembre para aquello estamos ya obteniendo los recursos de, que hayan sido eh, establecidos en la ley y que también ha promulgado nuestro presidente Mizarse Catacora y que nos va a permitir ya gestionar el desembolso ante estas entidades. Lo vamos a canalizar a través de la gestora y eh, la gestora lo hará por el sistema financiero con el vehículo financiero adecuado. Bueno, eh, seguramente otro de los temas es la aprobación del nuevo presupuesto para el año 2021. ¿Qué se ha contemplado con el nuevo presupuesto? ¿Cuáles son las cifras estimadas? ¿Se mantienen como la de este año? ¿Aumentan algunos ítems? ¿Hay algunas eh, reorientaciones de, los propios, de las propias prioridades? ¿La salud, por ejemplo? ¿Cuál es la visión que hay sobre el nuevo presupuesto, ministro? Bueno, en, eh, a ver, en el tema de salud, ya el mismo presupuesto eh, 20, del 2021 eh, tiene un, una programación que ya lleva, el, o sea, tiene un, un ratio de 10,1 respecto al presupuesto, o sea, se pasa el 10%, y nosotros eh, pensamos que la asamblea lo va a debatir, está ahorita uh, en las comisiones de, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y si tenemos que hacer algunos ajustes, pues nos dirán los eh, legisladores qué ajustes se pueden realizar y nosotros vamos a eh, estar atentos a esa discusión que tengan ellos en la Asamblea. En este momento está allá y ellos tienen que discutir, tienen que mirar ciertas medidas eh, de reajuste, y nos harán conocer y nosotros haremos las optimizaciones en función, digamos, obviamente a, la, a los recursos que tengamos y podamos justificar en su momento, Tufi. La inversión pública se fue, se fue vista contenida este año. ¿Qué se ha previsto para el próximo año en inversión pública, ministro? Bueno, eh... Muchos de los eh, proyectos han sido paralizados, los hospitales no han sido concluidos y de seguro que también muchas de la infraestructura caminera está no mantenida. Entiendo que eh, en la asamblea van a discutir el, la continuidad de todos estos proyectos y nosotros estamos prestos a visualizar la cantidad de recursos si es necesario para que estos proyectos tengan la continuidad necesaria, porque eh, va a ser un gasto de capital, entiendo de mantenimiento y de conclusión de ciertos eh, proyectos claves en salud, como los hospitales, y algunos tramos eh, viales fundamentales de la red fundamental para que la actividad productiva no se paralice ni la movilidad, digamos, para toda la actividad de productos y servicios ¿no? de bienes y servicios el funcionamiento de las empresas públicas van, van a continuar todas las empresas funcionando el próximo año hay algunas que se va a detener otras que se van a reiniciar reactivar cuál es la mirada que tiene sobre las empresas públicas a ver muchas de las empresas públicas tufi han sido en nuestra en nuestro entender de evaluación exitosas, no, Boa, Entel, ¿no? en el mismo yacimientos que eh, es uno de los generadores de ingresos, de ventas por hidrocarburos, por lo que nosotros tenemos que evaluar y hacer un balance cuál es la situación de estas empresas. Quiero recordarte que en el gobierno de facto no se les ha dado ningún tipo de apoyo. Más bien, eh, la idea creo que era asfixiarlas. Entonces, nosotros tenemos que evaluar qué tipo de soporte se puede dar y si este soporte las va a ayudar a las empresas a salir adelante. Por lo tanto, creo que hay que hacer un, tal vez un análisis de, de evaluar esto, ¿no? de evaluar, de darles algún soporte para que estas empresas eh, no se extingan. ¿no? O sea, un año han estado sin ningún tipo de soporte, con la idea de que eran ineficientes, no servían. Y aún están ahí las empresas. Entonces, hay que hacer una evaluación. Son, estamos en, una, en mi primera semana de ministro de Economía y estamos haciendo ese examen a las empresas públicas. Creo que algunas merecen tener la oportunidad todavía de, de darles un respiro pero obviamente con los incentivos correctos ya luego de generar eh, utilidades, ¿no? porque la idea que siempre nos ha manifestado nuestro presidente es de que empresas que en un determinado rango de tiempo no, ya no, no, no nos genera utilidades, pues vamos a ver la opción de cerrarlas, pero hay que darles la oportunidad y el respiro y el aporte de... Y, todo el soporte para que puedan volver a pararse. Si ya nos responden, ahí, bueno, pues ahí habrá sí. que hacer el ajuste de TUFI. Pero un año, no, sin haberlas atendido, no creo que sea algo justo para decir, bueno, estas empresas cierran. No es así. Hay que hacer esa Ministro, evaluación y ese tipo de sí. eh, soporte. Ministro, el, las empresas pequeñas y medianas están pidiendo un auxilio por el tema del pago del aguinaldo quieren que se repartan cuotas, sobre todo las medianas y las pequeñas, han solicitado al gobierno. ¿Cuál es su criterio? ¿Hay alguna posibilidad de auxiliar a las pequeñas y medianas empresas en este sentido? Mira, el tema del pago del aguinaldo es un derecho espectaticio de los trabajadores. Todo el mundo está esperando eso. Y bueno, las empresas... Eh, grandes y medianas están, han manifestado que lo van a pagar y las pequeñas si tienen algún problema habrá que ver la manera en que hagan efectivo este, este pago entonces hay que sentarse evaluar pero tienen que hacerlo no, el hecho de establecer eh, cuotas o algún tipo de negociación lo, se, se lo va a tener que evaluar pero la, es el Ministerio del Trabajo el que tiene que delimitar aquello, nosotros somos apegados a las normas vigentes, a la ley, pero también eh, no estamos cerrados a escuchar propuestas pero la gente está, los trabajadores están esperando su dinero. entonces hay que hacerlo efectivo porque es esta, otra inyección para la demanda interna de la economía, así que no se puede frenar eso Date cuenta que el bono contra el hambre, el sueldo de diciembre y el aguinaldo son buenas inyecciones de recursos a la economía y no podemos desaprovechar la oportunidad de que esta inyección llegue a la economía. Hacerlo por dosis más pequeñas probablemente deja margen a pérdida de efectividad de lo que puede generar en, el, en la demanda interna de, de la economía y en la reactivación de la parte productiva, tu fin. Hablando de otras de las medidas anunciadas eh, por el gobierno de manera inmediata, se ha mencionado la reducción del IVA y se ha anunciado la, el nuevo impuesto a la riqueza. ¿Cuándo se aprobarían estas medidas, ministro, y cómo se lo haría en el caso fundamentalmente del impuesto a la riqueza, que ha generado cierta inquietud en los sectores con más recursos? Bueno, estimado Tufi, aclararte, no es un impuesto a la riqueza, le estamos denominando el impuesto a las grandes fortunas, cuyo eh, elemento diferenciador, digamos, a poner un impuesto a las riquezas, es que si fuera un impuesto a la riqueza, todos de alguna forma patrimonialmente tenemos riqueza y tenemos que aportar con algún porcentaje a este impuesto, y eso no es así. Nosotros hemos manifestado claramente que este es un impuesto a las grandes fortunas y eh, en nuestro diseño pensamos que aquellos agentes económicos eh, que, eh, que, son, eh, que tengan un patrimonio por encima de los 30 millones o igual a 30 millones de bolivianos van a tener que aportar al Estado. Entonces eh, nosotros contabilizamos que están en un rango de 150 personas naturales que tienen ese tipo de patrimonio y que tendrán que aportar. En otras partes del mundo los grandes millonarios les piden al, al gobierno que les ponga una tasa más alta de imposición porque se dan cuenta que si ellos no aportan a la economía, la economía no va a seguir funcionando. Son los millonarios de en otras partes del mundo que están solicitando a los gobiernos que les cobren más impuestos. ¿no? Obviamente nuestros millonarios aquí en Bolivia tal vez no lo han hecho, pero nosotros vamos a eh, eh, establecer que hagan ese tipo de aporte. Entonces, en ese sería, sentido, disculpa, tú, el impuesto a las grandes fortunas. Quiero volverlo sí. a señalizar. Está y bien. Recalcar. El, Perdón, ¿cómo no sería no sé la si tasa, a... ministro? sobre, disculpe, ¿cómo sería la tasa, sería diferenciada a partir de los 30 millones de bolivianos hacia arriba? ¿Y qué tipo de porcentaje claro, es se un hay un, hay, un, hay un tema de progresividad. La progresividad es mm -hmm. un elemento de los buenos impuestos en el sentido que la contribución es más fuerte en función de la capacidad que tengan para aportar. Entonces tenemos una escala gradual que por el momento no... No, no la quisiera mostrar porque eso va a ir a, seguramente a ser tratado en, en la asamblea, porque esto requiere un tratamiento legislativo. Pero nosotros sabemos la propuesta desde el Ministerio de Economía eh, al, al gabinete y a la presidencia, y la presidencia lo pasará a, eh, a nuestro presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, Catacora lo pasará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se va a discutir ya todos estos elementos del de hecho generador, la base impositiva, cuándo, cómo pagan, quiénes pagan. Entonces, ahí se van a conocer los detalles de esta discusión en Bueno, ministro, para ir terminando, el tema del otro pedido que hacían algunos sectores, la devolución de aportes a la AFP, ¿hay la posibilidad de considerarlo? estamos evaluando ¿no? estamos evaluando Tufi eh, si eso va a significar una inyección a la demanda interna puede ser un buen elemento pero está en evaluación está en evaluación tenemos que ver los pros y contras de esa medida y, y si tiene más beneficios que que perjuicios para los propios aportantes en el futuro pues eh, lo vamos a hacer lo podríamos hacer. lo último no, lo aprovecho, evaluando, lo evaluando sí, no sí. lo aprovecho para un último aspecto ministro que interesa el diferimiento de pagos de crédito concluye nomás en diciembre mira con el viceministerio de pensiones y servicios financieros se está viendo la lo que al está si podemos diferir más tiempo también hay peligro de que las entidades financieras tengan problemas no queremos un sistema financiero paralizado por lo tanto eh, yo estoy con un informe que lo estoy revisando lo estamos evaluando con el grupo con el eh, con mi grupo de especialistas económicos y financieros aquí en el ministerio y seguramente vamos a establecer una posición sobre qué nosotros eh, sabemos que la normativa es hasta hasta diciembre y vamos a evaluar la salud de las entidades financieras porque seguir de, haciendo diferimientos puede ir en contra de la salud del sistema financiero y no queremos que, que ello afecte la normalidad del sistema de pagos en la economía. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar este elemento y ver si eso es conveniente o no. Muchísimas gracias por esta primera entrevista, ministro. Estaremos en cualquier otro momento para ampliar más la información. Hasta pronto. Muchas gracias, Tufi, por la entrevista y dispuestos para cualquier eh, otra convocatoria.